Muy buenas amigos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, algo más que un canal, por supuesto, esto es un sentimiento, nunca mejor dicho, y de hecho, mientras me estás escuchando, seguramente, estás notando una vibración, eso es mejor que el sexo, bueno, eh, si os vais a Twitter, o a cualquier foro, pero sobre todo Twitter, que es donde, eh, donde se van todos a, a discutir y donde se van todos a... que si alguien me pregunta ahora mismo, ¿qué te parece Twitter? Hombre, pues, para, ponerlos, eh, para ponerlo de una manera gráfica, diría que Twitter es esto. O sea, una jodida fiesta de locos en el manicomio. Y todos, todos están fatal. Pero fatal. No te metas con mi consola, no te metas con mi consola. Lo mismo que los pipas. El mismo comportamiento, amigos el mismo comportamiento, yo discrepo totalmente eh, estoy en contra de, de, de este tipo de porque es que es como, como estar en, en, en el recreo de, del patio de colegio de, de, de esto no es serio y luego para los que queremos realmente hablar de videojuegos, saber de videojuegos al final pues sí quedan un, dos, tres personas que son medianamente coherentes que son porque son de tu quinta casi y sí vale pero el resto el resto se comporta igual o peor que los niños ratas así de claro y luego llega una chica no voy a decir el nombre porque luego parece ser que, que es como si la estuviera defendiendo pero llega una chica ¿eh? y os da la vuelta a la tortilla y como la chica es inteligente, sabe cómo cómo pinchar, sabe como. sabe cómo, cómo jugar a vuestro juego. Y habéis perdido. Aceptadlo. Vuestro jueguecito de memes y chorradas que hacéis en Twitter. No sirve de nada. Ya pasaría casi un año y que ya va para pa un año, ya casi, ya. si es que... Pero claro, aquí tengo que decir una cosa. Que lo mismo que sirve para unos, sirve para otros. Tú no puedes ir por la vida riéndote de la gente y que nadie venga algún día y se ría de ti. Eso me ha pasado a mí miles de veces. Y me seguirá pasando. Y te lo tienes que comer. Te lo tienes que comer. Venga de donde venga, pero te lo tienes que comer. O si no, si no eres el, el problema, ya estamos entrando en un problema como el del mal jugador, el, el mal perder. ¿no? O sea, veo a mucha gente que tiene muy mal perder. Tanto de un lado como de otro. Mucha gente con muy mal perder. Fijaos el, el, el Cry que les ha salido a, a los de Sony. Fijaos. Que hace gracia, hombre. Hombre, si un, un monstruo que parece sacado de los Power Rangers o de una película de gocina, no te parece gracioso, pues. Eh, la culpa es tuya, hay maníaco Pero, de verdad, que no me quiero meter ni con tus preferencias sexuales, vibratorias, dual sense, sex, ni con tus orientaciones. Simplemente estoy diciendo un pequeño detalle sobre el juego. Otro detalle sería cómo han reciclado muchas, muchas cosas del primer God of War. De ahí que venga muchos diciendo que es prácticamente un DLC. Para prueba, este vídeo, por ejemplo... Es la misma mecánica que me acuerdo yo con el otro de, de, de matar las pequeñas lobos y criaturas así. Lo, y otros monstruos. Lo mismo. Pero es que a veces Sony me da la impresión de que recicla como Disney, o sea, lo recicla todo. La manera de coger el arco, ¿cuántas veces lo he dicho? Si es que son más que especulaciones, nada más que hay que coger los juegos, te pones a jugarlos unos por uno y te das cuenta de que, de que sí, de que hay, hay cosas que son calcadas entre unos y otros, eh, exactamente igual las mecánicas de uno y de otro. ves a Eli y a Loi. Cogiendo el arco y es exactamente lo mismo. Son dos juegos totalmente diferentes, eso sí, pero pues ha salido el Craig este <risa> Este, esta especie de Godzilla que tenemos aquí en pequeñito desde todo el desde el comienzo porque me parece por qué porque me parece adecuado que esté ahí eh, después de, del Craig está aquí este que este necesita un nombre no sé cómo llamarlo porque es un mocila es, es un morcilla es, un, es es un personaje de los Power Rangers Increíble, un personaje de los Power Rangers. Me encanta. Falta la bruja ahí. Con el palo ahí, y te saca el monstruo ese. En fin. Eh, entre risa y risa. Pues la gente pues, se va haciendo. Va haciendo memes. Va haciendo tuterías de estas. Y eh, lamentablemente se va perdiendo pues el, lo que realmente importa todo está muy bien cuando es contra el otro pero cuando cuando es contra contra uno no no Ay, pues ya casi que prefiero no formar parte de ningún grupo porque estoy viendo que van a caer todos pero como moscas van a caer todos como moscas y yo no a mí a mí es que es que de verdad me hace gracia pero a la vez me da pena me da mucha pena eh, eso ver a gente que, que, que se está que se está inmolando así de claro os estáis inmolando haced ustedes lo que queráis eh, ya sabemos que el día software pronto va a salir ya se está preparando y habrá seguramente otro craig, porque veremos imágenes antes de que salga seguramente eh, lo importante ¿no? lo importante es ese score ese aplague tal requiem ese Persona 5 sobre todo ese Persona 5 porque hace años dije que Xbox y Sega estaban haciendo muchas migas y que cuidado porque a lo mejor llegaríamos a ver el Persona 5 en el ecosistema de Xbox y no solamente eso ...sino que está en el Game Pass. Luego, sobre el tema de la de serie F, eh, es también lamentable ver cómo hay gente que de verdad cree que es eh, una consola inferior o algo así. Sobre todo viniendo de gente que la tiene como todos los que están en Facebook, que están en grupos, eh, siempre este, lo he dicho, los pipas tienen un lugar en Facebook, que Facebook nada más que lo utiliza prácticamente nada más que los viejos, como yo, <risa> y entonces se van allí, porque allí no los van a ver, mi Dios, porque qué van a hacer, se van ahí a Twitter, ahí a ese circo romano, a preguntar, oye, mira, que es que me he comprado una Xbox Series S y quiero saber cómo bajarse el Fortnite, el Apex, ¿qué dices tú? Pero, pues, son juegos gratuitos, no hay complicación, que no te hace falta ni, ni, ni el Game Pass para... Bueno, pues, ese es el nivel, ¿no? Eh, preguntas de lo más... Eh, de novato, o sea, preguntas de persona que acaba de llegar, de la que acaba de aterrizar en en xbox pues normal si esas personas están ahí es por algo es porque ven que aquí en twitter no van a poder decir ni mu sin que le lleguen un idiota a decirle algo ¿Eh? o a decirle, no tú tú no te llamaba eh, suminola 88 Tú no te llamabas un milagros 68 se te reía detrás de nosotras. No nos toca reírte de ti, Pidero. Si es que eso, eso es lo que te encuentras en Twitter, es normal que toda esta gente en Twitter sigan manteniendo también ese estatus de... Uh, ¡Viva Sony, Pero luego no se compran ni, ni, ni la PlayStation. Luego no se compra la PlayStation ni nada de ello. Aquí dice... Eh, José David dice, intentaron destruir a la Nintendo Switch, resultado más de 100 millones de consolas vendidas. Y las que le queda, así que es que ha destrozado a Sony en Japón. No ha habido ni un solo mes y ahí es donde se ve no ha habido ni un solo trimestre en el que en el que Sony haya ganado. Nintendo Switch forever en Japón, Pero es que, que Xbox eh, discúlpenme, pero luego vienen y dicen: No, pero es que, eh, fijaos, se están peleando por el segundo puesto. Xbox nunca ha estado en, el, eh, en, en un buen puesto en las ventas de Japón y que se discuta, que se dispute el segundo puesto, Messi, sí, Mesno. ¿Eh? Porque está Sony y Microsoft ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero nunca llegan al primer puesto que de ahí no lo baja Nintendo, a Nintendo no lo bajan de ahí, para los japoneses una Nintendo es más eh, calidad, por la sencilla razón de que es un producto que hemos hecho nosotros, dirán ellos, es un producto nuestro a nosotros eh, nos va a venir todos los beneficios de este producto de este producto norteamericano no tengo ni idea, pero lo está petando y Playstation lo está haciendo fatal conclusión de que ya no aspiran ni a un primer puesto en su propio país su propio país no apuesta ni un Fijaos lo que está pasando con el Siren Hill. Si es que es lo mismo que pasa siempre. Parece un juego maldito. Basta unas imágenes del Resident Evil 4 para que ya tu prioridad cambie. Y tu prioridad antes era eh, Silent Hill. En un momento Capcom te ha dicho no. Ven y compra Resident Evil 4. Mira este gameplay ese gameplay dice, uff, claro, es que el otro mmm, está bien hecho, está muy bien ambientado y además es muy fiel a a la historia de Cyber Hill 2, pero es que Cyber Hill 4 tiene una pinta mmm, que si fuera comida sería una delicia. Y ese heat también es una delicia. Pero lo dejamos de segundo plato. La primera compra, por lo menos para mí, la primera compra sería esa. El silent Hill, el el de Evil 4. Bueno, evidentemente. No, es que no, no, ni me lo Entonces, pienso. Eh, estoy esperando ver más sobre la pelea entre Kratos y Godzilla. O el enemigo de Godzilla. Nunca pensé que iba a hacer... Lo que sí que me, eh, me ha llamado mucho la atención... Y Resident Evil 4 ha mostrado unas imágenes increíbles, el Gotham Knights nice, eh, pues también se ve increíble, pero bueno, no es un juego que a mí, precisamente, me de los, de los que a mí me interesen, pero bueno, eh, para todos, hay, hay gente para todos los gustos, y eso no significa, es que de verdad, hay tantos géneros de videojuegos que decir, no, es que, no, si tú puedes ser eh, de los que nada más que te gusten juegos de carrera, por ejemplo, o juegos de estrategia, o juegos de, de aventuras, o juegos de multiplataforma, quiero decir, perdón, de cooper, juegos cooperativos, juegos eh, de guerra hay miles de géneros y ya yo veo a la gente idiotizada eh, en, en en las redes siempre con las mismas tonterías digan lo que digan es una puta vergüenza lo que está pasando en fin amigos eh, pues la, la -s, S está triunfando ¿por qué? ¿por qué está triunfando? pues porque Ibar, Ibar ha tocado el Ford Falcon V8 se comía a Kit, la verdad. 600 caballos. <ríe> Joder, la oh, macho. Pues nada, amigos, que hay mucha gente ardida en todos lados. Eh, tengo miedo, tengo miedo porque creo que lo más inteligente en este momento es... Comprar acciones en. Sea, cuál es la marca de Moal. Bueno, quiero comprar acciones de Moal. ¿Pero por qué? Usted hágame caso, señorita. El dinero es mío. Voy a ser accionista mayoritario. Pero esto, pero ¿por qué? Si, si no. No, usted perece a navidades cuando cuando llegue cuando llegue el momento otra vez de comprar consolas perece a diciembre perece a diciembre que vamos a, a, a tener unas navidades bueno, unas navidades de verdad que la vamos a pasar con los mismos personajes en en YouTube, en, en, en Facebook y por supuesto en Twitter. Eh, el próximo año va a ser igual que este. ¿no? Es una prolongación. Es un DLC. <risa> el, dos, el 2023 ya os auguro que es un DLC malo. Es un DLC muy malo. Muy cutre. Pues como lo es eh, el o como parece que es el God of War, eh, que ahí parece que hay, ha habido mucha, no sé, mucha, ha habido ha, ha habido mucho reciclaje en este juego, por lo visto, no, no, no, no sé, bueno, ahí lo dejo. En fin, amigos, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel, eh, sean buenos, no sean como esos eh, de maníacos la... con todo el respeto de vuestra sexualidad ¿eh? todo el respeto de vuestras de vuestras cosas o sea la como lo hagáis Eso, no, no hace falta, tampoco hace falta explicarlo ¿eh? tampoco, tampoco quiero saberlo eh, no, así que no tengo por favor disculpad suni se su vale Bien, nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel si sí, Dios no ha destruido ya por fin la, la tierra con tanto wokismo y, tan, y con Twitter el, el, el invento del demonio eh, sabéis por cierto ya voy a terminar con esto Elon Max no quiere comprar todavía eh, Twitter porque dice que hasta que Twitter no arregle el tema de los bots eh, pues Va a ser difícil. Y yo le digo a él lo Hasta luego. Hasta luego, macho. Lo de los vos lo va a arreglar... <risa> lo va a arreglar quien yo me sé. Pero, pero ¿cómo se te ocurre? La en Twitter... Anda ya, por Dios. Ya la gente ha perdido hasta, hasta la, a la, el, el saber por, el, por qué existe Twitter. La finalidad última de Twitter. Pero, pero bueno, vamos. En fin, que lo dicho, que nos vemos en otro programa mañana con mucha más toxicidad en vuestro canal. Porque sabemos que Toxic Game Channel es mucho más que un canal. Es un... Sentimiento... Nos vemos. ¿Ves? Ya te he follado con, con el guiño. Ya te he follado con el guiño. Con, el, con un guiño ya... Que nos vemos amigos y compórtense bien. Nada más. Hasta el próximo programa. No tengo nada más que decir.